Una delegación de las comunidades Estanzuela, Guisa y Aslor se reunió este miércoles con el gobernador civil de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, donde le plantearon los problemas que aquejan a esas comunidades. Le a conocer a nuestro pueblo, a la gobernación y a todas las autoridades de nuestro pueblo San Francisco de Macorís, que hemos iniciado nuevamente con nuestra lucha de Estanzuela, Guisa, Aslor. Por la construcción de nuestras calles, como son las calles de Estanzuelas abajo, Estanzuelas arriba, Aslor, y la que comunica a Huiza, la cual está a medio construir y la han dejado prácticamente deteriorarse nuevamente. Como son la terminación del agueducto, lo cual estamos algunas personas recibiendo el agua, otras no, por las cantidades de avería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 y que estamos en la mejor disposición si no se cumple en seguir nuestro... Mientras que el gobernador pide un poco más de tiempo para solucionar las demandas exigidas. Bueno, esas son demandas sentidas que nosotros en otras ocasiones hemos enfrentado. Eh, la pena eh, me está casi finalizando de enero, yo saben que enero son un mes